Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver toda una serie de ejemplos de, podríamos plantearlo como ejercicios, de elaboración de diagramas de estado. ¿vale? En cada uno de, de estos ejercicios vamos a plantear el enunciado y después, justo a continuación, yo lo resolveré pensando primero las entradas, las salidas y la información que almacenan los estados. ¿Vale? Os invito a vosotros a que, después de ver el enunciado de cada uno de estos ejemplos o ejercicios, paréis el vídeo, lo pauséis e intentéis por vuestra cuenta ir haciendo el diagrama de estados. Si al principio no sois capaces de, de llevarlo a cabo, avanzar un poco en el vídeo para ver las entradas y, y salidas que tenemos y lo que representan nuestros estados, de, o lo que representan los estados de de ese diagrama de estados, volvéis a pausar el vídeo y volvéis a intentar resolver el ejercicio finalmente conociendo estos detalles preliminares, ¿vale? Así que nada, en cada uno de esos ejemplos que vamos a ir viendo os invito a proceder de esta forma, ¿vale? Así que empezamos. El primero de los ejercicios nos pide que detectemos la secuencia de entrada 1101 sin solapamiento, ¿vale? Para implementar un sistema secuencial en el que nos pidan detección de secuencias, habitualmente lo mejor es utilizar una máquina de mili. Lo vamos a ir viendo a medida que eh, resolvamos ejercicios. ¿Por qué? Porque nos va a suponer ahorrarnos un estado y este estado menos, en algunos casos, va a suponer tener un flip-flop menos. ¿vale? Por tanto, gastar menos recursos. ¿Ok? ¿Cuáles son las entradas, salidas y estados para este caso? Bueno, Ya, ya vimos que en, en los casos de, de, de, de sistemas en los que tenemos que detectar una secuencia, mis estados van a ser la, mis estados van a ser la secuencia ya detectada. mis estados van a significar o la información que van a guardar es qué parte de la secuencia llevamos ya detectada. En este caso particular, las posibles entradas son valores 0 y 1, porque lo único que tenemos que detectar es una secuencia que está escrita en ceros y unos, ¿vale? entonces es un bit, la entrada es un bit, y la salida, como siempre, va a ser 0 1, indicando si ya hemos detectado la secuencia o si no la hemos detectado. Vale, En este caso nos piden sin solapamiento. ¿Qué significa sin solapamiento? ¿Vale? Sin solapamiento lo que quiere decir es que el final de una secuencia nunca puede ser reutilizado como principio de la secuencia siguiente. O dicho de otra forma, las secuencias no pueden estar solapadas. ¿Sí? Así que, por ejemplo, este 1 nunca podría ser el inicio de la siguiente secuencia, no, no permite secuencias solapadas, las dos secuencias consecutivas siempre tendrán que venir dadas por una consecución de estos bits, es decir, primero los cuatro de la primera secuencia y después los cuatro de la segunda, no puedo hacer que se solapen estos el principio de una y el final de otra para suponer que tengo eh, una secuencia que, que empieza antes, ¿vale? Eso es lo que significa sin solapamiento. Pues bueno, vamos allá. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues nuestro primer estado, el estado inicial, como siempre, va a ser el estado en el que significa que no llevamos nada de la secuencia detectada. Si me llega un 0, si me llega un 0, no avanzo, porque el primer bit que necesito es un 1. Así que si me llega un 0, me quedo en el mismo estado. Si me llega un 1, Avanzo en la secuencia que estoy detectando y ahora ya he detectado un 1, ¿ok? Que me llega, bueno, ya, ya para el estado 0 ya he considerado las dos, las dos posibilidades, que me llega un 0 o un 1. Ahora tengo que hacer lo mismo para el estado 1, ver si me llega un 0 o un 1. ¿Qué pasa si me llega un 0? Si me llega un 0 resulta que estaría que me ha llegado primero un 1 y luego un 0. ¿Esto es parte de mi secuencia? No. Esto rompe la secuencia que yo había detectado, así que no me queda otra opción que volver a empezar, volver al estado inicial, si me llega un 0. ¿Qué me llega un 1? Pues que si me llega un 1, sigo avanzando en la secuencia que he detectado, porque ya llevo los dos primeros bits de mi secuencia detectada. ¿Ok? Vale, sigamos evaluando. Ya tengo, me encuentro en el estado de que ya me han llegado dos unos y ahora... Puede ser que me llegue un 0. ¿Qué pasa si me llega un 0? Pues avanzo en mi secuencia detectada. Tendré ya los tres primeros bits de, de la secuencia que quería detectar cubiertos. Así que si me llega un 0, avanzo al estado S3, que significa que me ha llegado un 1, un 1 y un 0. Ese es el significado de mi estado 3. ¿vale? ¿Qué pasaría si en el estado 2 me llega un 1? Pues fijaros, si me llega un 1... Yo me encontraba que me había llegado un primer 1, que me había hecho llegar al estado S1, me había llegado un segundo 1, que me había, llegado, me había hecho llegar al estado S2. Si me llega otro 1, ¿qué pasa? Bueno, pues imaginaos que me van llegando unos. ¿Qué pasa si me van llegando unos, todo este rato unos? Pues que yo me tengo que quedar con los dos últimos unos. Todos estos, obviamente, no formarán parte de una secuencia, pero podría ser... Que estos dos últimos unos, si después me llega un 0 y un 1, sí que formarán parte de la secuencia. Así que, cuando ya tengo dos unos y me siguen llegando unos, lo que tengo que hacer es quedarme en el mismo estado, en ese estado que me indica que ya llevo dos unos de la secuencia. Realmente, el primero de los unos que me hizo avanzar ya no lo utilizaré, ya no lo necesitaré, pero este último uno sustituye a aquel inicial, ¿vale? por decirlo de alguna forma. Así que lo que pasa es que me quedo en el mismo estado, ya que, como mínimo, los dos últimos unos que han, los dos últimos bits que me han llegado perdón, son unos. ¿Vale? Y bueno, ya solo me queda evaluar el caso S3. En el caso S3, en el estado S3, que me ha llegado 1, 1, 0, 1, pueden ocurrir dos cosas. Que me llegue un 0. Si me llega un 0, lo que pasaría es que tengo 1, 1, 0, 0. 1, no es parte de mi secuencia, Esto ya, este 0, este último 0 que me ha llegado, rompe la secuencia y ninguno de los bits que había llegado hasta el momento serían candidatos o podrían formar, ninguno de ellos podría formar parte de una secuencia, de una posible secuencia. ¿Qué pasa? Pues tengo que volver a empezar desde el principio, me tengo que ir al estado 0 y ya está, ¿ok? ¿Y qué pasaría si me llegase un 1? Yo tenía que estaba en el estado 1, 1, 0, y ahora me llega un 1. Si me llega un 1, ya he descubierto la secuencia. ¿OK? Entonces, estando en estado 3 y me llega un 1, detecto la secuencia. La pregunta es, ¿a qué estado tengo que ir? Como es sin solapamiento, hemos dicho que no se pueden solapar. Por tanto, tengo que volver a empezar desde el principio, para encontrar las siguientes sucesivas secuencias. No puedo reutilizar los bits finales de esta secuencia actual como principio de las siguientes. Así que no me queda otra cosa, o otra opción, que empezar desde el principio, ir al estado inicial. Por tanto, de forma general, podríamos decir que cuando me encuentre con una secuencia o tenga que detectar una secuencia sin solapamiento, una vez detectada, siempre tengo que ir al estado inicia, ¿Vale? Entonces, con un 1 voy al estado inicial y en este caso sí, la y de la salida vale 1. Por simplicidad, en el resto de transiciones no lo he puesto. ¿Vale? En el resto de transiciones yo tendría que haber ido poniendo I igual a 0, igual a 0. Fijaros que aquí se me había olvidado un 1 y aquí se me había olvidado un 1. ¿Vale? perdonar lo he explicado pero no lo he dicho. I igual a 0, Igual a 0, Igual a 0, Igual a 0. ¿Vale? Por simplicidad, por no cargar el diagrama, pues nos podremos permitir este lujo o, o, o, o este, eh, esta opción de no indicar las salidas cuando sean ceros, indicarlas solo cuando sea uno. Hablo de casos de detección de secuencias, que queda claro. ¿Vale? En otros casos sí que habrá que, que hacerlo. ¿Ok? Y bueno, las salidas van asociadas a, a las transiciones, porque hemos dicho que utilizaríamos una máquina de mili, porque hemos dicho que para problemas de detección de secuencias es, es lo mejor. ¿vale? Pues nada, esta sería la solución para, nuestro, para el primer ejemplo que hemos visto. El segundo ejemplo que vamos a ver es el mismo que el anterior, con una única diferencia, que nos dicen que en este caso sí que es con solapamiento. ¿Vale? He retomado, he cogido, prestada, la, la solución anterior, del ejercicio anterior, resaltando en verde la transición que correspondía a la detección del último bit. ¿vale? Acordaros que cuando lo hemos resuelto, os he hecho reflexionar si este último bit, cuando detectaba este último bit, a dónde tenía que ir. Y hemos visto que de forma general podríamos decir que cuando es sin solapamiento, siempre tenemos que ir al estado inicial. Entonces, lo único que va a cambiar en la solución respecto a hacerlo con solapamiento o sin solapamiento es este estado inicio, este estado, esta transición final que he puesto en verde aquí, ¿vale? Vamos a analizar, en el caso que fuese con solapamiento, dónde tenemos que hacer esta transición, cómo, ten, cómo tenemos que definir esta última, ¿vale? Porque el resto de diagrama de estados sería exactamente igual, ¿de acuerdo? Bueno, cuando decíamos, o cuando explicábamos lo que era una secuencia con solapamiento, básicamente lo que nos referimos es que las dos, secuen dos secuencias consecutivas van a poder estar solapadas. Es decir, los bits del final de una de las secuencias pueden ser los bits del principio de la otra secuencia. Imaginaros que yo tengo... La, eh, temporalmente me van llegando los siguientes bits. Me llega un 1, luego otro 1, luego un 0, luego un 1, otro 1, un 0 y un 1. ¿vale? Si esto me va llegando y voy comprobando el diagrama de estados, ¿vale? y voy comprobando la secuencia, fijaros que yo aquí detectaría una primera secuencia, porque coincide con lo que me piden. 1, 1, 0, 1. Aquí tendría la primera secuencia. Pero si me dicen que es con solapamiento, yo puedo reutilizar el final de esta secuencia como el principio de la siguiente. O dicho de otra forma, este último uno de la primera secuencia puede ser el primer uno de la segunda secuencia. O debería ser, tiene que ser el primer uno de la segunda secuencia. ¿Ok? Entonces, una vez detectado la secuencia, una vez que yo llego aquí... ¿A dónde tengo que ir cuando me llega este 1? Cuando me llega este 1, este último 1, ya no tengo que ir al principio para indicar que tengo que empezar a detectar una secuencia completa, no. Yo, cuando me llega este 1, lo que tengo que hacer es ir al estado que me indica que ya llevo esta parte de la segunda secuencia. ¿Qué parte de la segunda secuencia llevo? Llevo un 1. Entonces, ¿a qué estado tengo que ir? tengo que ir al estado que me indica que ya he detectado el primer 1 de la secuencia. ¿Qué estado es este? Este es el estado 1. Por tanto, desde el estado 3, en lugar de utilizar esta transición verde que teníamos puesta, en lugar de poner esa transición verde, lo que sería la solución de este ejercicio con solapamiento sería ir al estado 1. Por tanto, diríamos que cuando me llega un 1, cuando ya he detectado el 1, 1, 0, y me llega este 1, este 1 primero me sirve para detectar la secuencia, es decir, la he detectado, indico que Y es igual a 1, y, aparte, tengo que ir al estado que, decíamos, que comentábamos que me sirve como inicio de la siguiente secuencia. Y ese estado es el S1 y por tanto tengo que ir con la flecha, la flecha de transición me tiene que llevar al estado 1. Así que la diferencia sería que con solapamiento sería la solución de la transición azul y sin solapamiento sería la solución de la flecha o de la transición verde. El siguiente ejemplo es muy similar al anterior. Lo único que cambia es la secuencia a detectar. La secuencia que nos dicen que tenemos que detectar es ABCA. Hasta ahora los ejemplos habían sido solo con valores 0 y 1 que corresponden a los valores que puede tomar un bit, pero no tenemos por qué estar limitado a este tipo de entradas o a, o a salidas basadas en, en, en binario, en bits, ¿vale? porque Luego, cuando apliquemos esto al desarrollo, al análisis, a la implementación de un sistema secuencial, veremos que hay un proceso de codificación. Tendremos que codificar nuestras entradas en bits y en binario, y tendremos que codificar nuestras salidas y nuestros extractados.. ¿vale? Así que, que no se extrañe ver que nuestras entradas puedan ser eh, letras o cualquier tipo de, de carácter o lo que sea, ¿vale? Entonces, en este ejercicio lo que cambia es que, como ya hemos dicho, pues nuestras entradas ahora ya no pueden ser únicamente eh, ceros y unos, sino que tenemos una entrada que podemos volver a llamar a X, como siempre, y los valores posibles son A, B y C. La salida seguirá siendo, eh, podemos seguirla llamando Y, y seguirá siendo solo los valores 0 y 1 para detectar o no la salida. Y de nuevo, nuestros estados lo que representarán son la secuencia ya detectada. ¿Ok? Secuencia ya detectada. ¿Vale? Así que, como hasta la fecha, el primer estado siempre va a ser cuando estamos en detección de secuencias, el primer estado va a ser aquel en el que no hemos detectado nada, en el que tenemos la secuencia vacía. ¿vale? Y como hemos dicho en los ejemplos anteriores, lo típico va a ser crear un, eh, una máquina de mili. ¿vale? Así que las transiciones serán aquellas que tengan las salidas. Para reducir la carga de datos que hay en el diagrama, vamos a hacer lo que hemos hecho antes, que es indicar únicamente en las transiciones que se detecta la secuencia, que la salida es Y igual a 1. En el resto no vamos a poner nada y supondremos que es que Y es igual a 0. ¿vale? Bueno, pues en el primer estado, si me llega una B o una C, no avanzo dentro de mi secuencia. La, la única forma de avanzar en la secuencia es consiguiendo, eh, recibiendo, la primera A. Así que cuando nos llega la primera A, pasamos al estado 1 ¿vale? qué significará que nos ha llegado una A. Aquí nos podemos quedar o nos tenemos que quedar mientras que nos vayan llegando As, porque la anterior la desecharemos, pero la nueva que nos llega pasará a ser la primera A de una posible secuencia. Así que mientras que nos lleguen As, me quedo en este estado. ¿Qué pasa si llega una B? Si llega una B, avanzo, porque ya tendré dos bits, dos caracteres de mi secuencia. Pues en el siguiente estado, en s 2, ya habré llegado, ¿eh? o ya llevaré, de detección, la parte de A y B, ¿vale? ¿Qué pasa si en s 1 me llega una C? Pues sería que me ha llegado primero una A y una C. Esto no lo puedo reaprovechar y ya me está rompiendo la secuencia a detectar, así que no me queda otra que ir al principio y volver a empezar cuando me llegue una nueva A, si es que en los siguientes instantes de tiempo me llega alguna A, ¿vale? Bueno, ahora para el estado 1 ya hemos evaluado entrada A, B y C, tenemos que hacer lo mismo ahora con el estado 2. En el estado 2, si me llega una A, se me rompería la secuencia, significaría que me ha llegado A, B y ahora una A. Entonces, estos dos primeros caracteres que ya me habían llegado, los desecho, no me sirven para nada, y lo que tengo que evaluar es si esta A que me entra ahora, cuando estaba en el estado 2, si esta a va a ser la eh, primera A de una posible secuencia. Así que lo que haceré es ir al estado que me indica que me ha llegado una A. Si me llega una B, si me llega una B, es que estoy en A, B y otra B, B. ¿vale? Esto me rompe totalmente la secuencia y ninguna de estas tres letras que me habían llegado es reutilizable. No puedo aprovechar ni la B ni dos Bs, ni obviamente ABB, porque ya hemos dicho que rompía la secuencia que estábamos buscando. Así que no queda otra que ir al principio y volver a empezar uh, por la siguiente A que me llegase. Y si finalmente me llega una C, lo que hago es avanzar en la secuencia, ya será la tercera letra de la secuencia que consigo obtener, entonces pasaría al estado 3, que significa que llevo la A, la B y la C. Ok, y ahora en este estado lo que tengo que mirar, de nuevo, es qué pasa si me llega la A, la B y la C. Si me llega la A, ya está, tendría la secuencia completa, porque sería A, B, C y una A. He detectado o ya me ha llegado la secuencia entera, estos cuatro caracteres, y como es sin solapamiento, lo que tengo que hacer es ir siempre, de forma general, podemos decir que cuando es sin solapamiento tenemos que ir al estado 0. Ok, entonces aquí me ha llegado la A, he detectado la secuencia, por tanto tengo que activar la salida Y igual a 1, en el resto de transiciones ya hemos dicho que no lo indicamos que Y es igual a 0. Por tanto, vamos a la, al estado inicial y hemos detectado la secuencia, ya está, ya hemos acabado y ya estamos en el estado en el que nos quedamos esperando que nos llegue alguna adicional para empezar una nueva secuencia. ¿Qué pasaría si teniendo A, B, C me hubiese llegado, por ejemplo, una B? Pues, desgraciadamente, ninguno de estos caracteres sería reutilizable para poder intentar iniciar una secuencia... Así que, desgraciadamente, en este caso, tendríamos que irnos al principio y empezar de nuevo con, a esperar que se generase una posible eh, inicio de secuencia a través de una A. ¿Y si en lugar de llegar una B, nos hubiese llegado en el cuarto lugar otra C? ¿Eh? Ya hemos evaluado el caso de A, de B, y ahora nos quedaba evaluar la C. Pues aquí igual, este, eh, esta C no la puedo reutilizar me rompe la secuencia, no la puedo reutilizar, etcétera, etcétera. Así que, de nuevo, tengo que irme también al estado inicial. Entonces, desde S3, pase lo que pase, siempre vuelvo al estado inicial, lo único que si llega una A, detecto la secuencia, si llega una B una C, no la detecto, es decir, Y es igual a cero. No lo había puesto, pero bueno, lo que ya he dicho, en todas las transiciones consideramos que sería Y igual a cero... Y igual a cero, etcétera. ¿Vale? En todas ellas. ¿De acuerdo? Al igual que en el ejercicio anterior, ahora vamos a cambiar el enunciando, suponiendo que es con solapamiento. ¿vale? De nuevo, lo único que va a cambiar entre el diagrama de estados anterior y el que vamos a obtener ahora es la transición en la que detectábamos el solapamiento, que era esta de aquí. vale, Entonces, la que está en verde realmente no está. Es lo que teníamos en el caso eh, anterior, ¿vale? Así que esta, esta flecha verde, esta transición verde, la consideramos como si no estuviese en esta solución, ¿vale? Lo que tengo que ver es qué parte de la secuencia puede ser que esté solapada. Si yo tengo la secuencia A, B, C, A, lo que puedo solapar, lo que puedo juntar del final con el principio, es únicamente una A. Esta de aquí, A, B, C, A. ¿Vale? Entonces, si yo recibo A, B, C, A, B, C, A, aquí he de detectar una secuencia y aquí he de detectar otra secuencia. Por tanto, una vez que he acabado de detectar la primera, es decir, aquí, me tengo que ir al estado en el que estaría representada la parte de secuencia, que de la, la parte de la segunda secuencia que ya he detectado, que es este de aquí. ¿Vale? Y eso es que llevo una A. Por tanto, de aquí, del S3, a donde tendría que ir es al S1, que significa llevo una A. Entonces, cuando me llegue una A, detecto la secuencia Y igual a 1 y, en lugar de ir al principio, cosa que generaría que no hay solapamiento, como sí que hay solapamiento, tengo que ir a S1 porque ya llevo una A de una posible segunda secuencia. ¿De acuerdo? En el siguiente ejercicio, lo que me piden es que me va a llegar una, un número par de As, ¿eh? ahora ya no es un, algo seguido, es un número par de As, seguido de BC. Es decir, tanto si me llega A, A, BC. Como si me llega A, A, A, B, -C. Como si me. Perdón. A, A, 4As, -A -A -A, B, -C. A, A, A, A, 6As, B, -C. En cualquiera de estos casos, yo tengo que detectar la secuencia. Cuando no la tengo que detectar, es por ejemplo, si me llega A, B, -C, O si me llega A, A, A, -B C. 5As, As, B, -C. En estos casos, no tengo que detectar la secuencia. En estos casos sí que tengo que detectarla, ¿vale? Las entradas vuelven a ser las mismas que en el caso anterior. Llamemos la X a nuestra entrada, va a ser posible que valga A, B o C. Nuestra salida va a volver a ser ir, únicamente Y, que va a valer 0 o 1, y mis estados de nuevo van a, ser, a representar la porción de, de secuencia que llevo detectada hasta este instante, ¿vale? Pero fijaros que ahora ya tengo, no tengo que controlar, no, no voy a tener que generar infinitos estados, porque eso nunca tendría solución, para saber si llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, números de as iniciales. Me va a bastar tener un estado en el que yo sepa si llevo un número par o impar de as. Porque al final lo que es interesante para resolver este ejercicio. Así que. Vamos allá, el estado inicial, como siempre, significa que no llevo nada. ¿Mm? Si me llega una A, voy a un estado que ahora ya lo que quiero que me signifique, o, su, o el significado que le voy a dar, es que lleva un número impar de A's. ¿Vale? El estado 1 me significa llevo un número impar de As. Si me llega otra A, iré a un estado 2, que significa que llevo un número par de As. ¿Qué pasa si me llega una tercera A? Pues si me llega una tercera A, lo que hago es vuelvo al estado anterior, porque llevaré 3 As. Si llevo 3 As, es un número impar de As. Cuando me llegue una cuarta A, volveré a pasar al estado que me representa que llevo un número par de As. Y gracias a este bucle de aquí y estos dos estados, yo iré controlando si lo que me ha llegado es un número par o un número impar de As. Si, habiéndome llegado un número par de As, que es la primera parte que me pide, me llega después una B, yo sigo detectando mi secuencia. Entonces de aquí pasaría a un estado... En el que tengo el estado S3, que significaría que llevo eh, un número par de As más una B, ¿vale? No sé cómo representarlo, bueno, lo pongo entero, número par de As más una B. Si me llega la C, ya acabo la secuencia, ¿ok? Y iría al estado inicial, luego volveré con esto, ¿vale? ¿Ok? Entonces, me ha llegado un número par de As en este estado, de aquí, en el segundo de los estados. Me llega una B, entonces ya tengo un número par de As seguido de la B. A continuación me llega otra C y ya me voy al estado inicial porque he acabado la secuencia, la he detectado, lo activo y ya está. ¿Ok? Me faltan muchos casos aquí, ¿vale? Solo he puesto los que me convenían ahora. Por ejemplo, en el estado inicial si me llega una B o una C, no avanzo porque el inicio de la secuencia tiene que ser una A. Así que aquí me quedaría en este estado. ¿Qué pasa si, estando en el primer estado, en el estado S1, me llega una B o una C? La secuencia que yo estaba intentando buscar, que eran 2, 4, 6, 8, etcétera, número de A también se rompe, por lo tanto tendría que volver a empezar con la detección de la secuencia. ¿Qué pasa en el, en el, en el estado 2 si me llega una C? Que es el caso que faltaba. Había analizado si me llegaba una A por aquí y si me llegaba una B por aquí. ¿vale? ¿Qué pasa si llega una C? Pues de nuevo se rompe la secuencia y ya tengo que volver a empezar. Si en este estado me llegaba una C. Y por último me quedaba ver o evaluar si estando en s 3, es decir, que me ha llegado un número par de As y una vez, si me llegaba una A, ¿qué pasaba? Todo lo que me había llegado hasta la fecha lo tenía que desechar, ya no podía utilizarlo, entonces lo único que podría utilizar esa A que me está llegando hasta ahora en este instante de tiempo y por tanto me voy al estado que significa que me ha llegado una A, es decir, un número impar de As. Y si me llegase una segunda B... Si me hubiese llegado una segunda B en este estado, pues tendría que ir al estado inicial porque si hubiese roto la secuencia y esa B no me serviría para avanzar en una posible segunda secuencia y tendría que volver a empezar. ¿De acuerdo? Esta sería la solución de, de este problema. Os he dicho antes que volvería al caso de estar en s 3 que me llega a la C y detecto la secuencia. Aquí no se ha hecho ese razonamiento, de hecho el enunciado no pone nada, de si era con solapamiento o sin solapamiento. Aquí no hace falta hacer esa distinción porque no es posible nunca un solapamiento. El final de la secuencia acaba en C, no coincide con el inicio de la secuencia, que empieza por A, ni teniendo en cuenta uno ni varios bits. ¿vale? Así que no es posible solapar. Por ejemplo, las secuencias ABC con la secuencia ABC. No tienen una, una parte común entre principio ni final de la secuencia. La única parte común sería considerar toda la secuencia y eso no, no tiene sentido. ¿vale? Así que para este ejercicio no, tenía, eh, no, no había motivo para diferenciar entre solapamiento o sin solapamiento. ¿Vale? En el siguiente ejemplo, lo que nos piden es una máquina que detecte si las últimas cuatro entradas han sido igual a 1. Básicamente, esto es lo mismo que pedirnos que si nuestra entrada... O, perdón, si, eh, que detectemos la secuencia 1, 1, 1, 1 con solapamiento. Pedirnos que no detecten las cuatro últimas entradas igual a 1 es lo mismo que detectar la secuencia 1, 1, 1 con solapamiento. Pero en este caso el solapamiento no va a ser de un único bit. Es decir, si yo tengo 1, 1, 1, 1, en el momento que me llegue un quinto bit, pues estos cuatro primeros unos tienen, se solaparían los tres últimos unos con el nuevo entonces, el solapamiento sería de 3 bits. Los tres primeros bits de la segunda secuencia coinciden con los tres últimos bits de la primera secuencia, se solapan y tendría que detectar esa, esa secuencia, ¿vale? De hecho, en este caso, los cuatro últimos bits hubiesen sido 1, en este caso los cuatro últimos bits también eran 1. Pues nada, ¿cómo es esto? ¿Cómo se implementa? Pues mientras que nos vayan llegando ceros, nos quedamos en el mismo estado que estábamos, en el estado inicial, o retornamos a ese estado inicial, ¿vale? Porque la única forma de ir avanzando es cuando nos llegan una. Si me llega el primer 1, paso al estado 1, si me llega el segundo 1, paso al estado 2, que significa que llevo dos unos, ¿vale? Si me llega el tercer 1, paso al estado 3, que, que significa que llevo tres 1 Y si me llega el cuarto 1, ¿qué hago? Tengo que detectar la secuencia, me han llegado los últimos cuatro valores, han sido un 1. ¿A qué estado tengo que ir? Al estado que, me, que representa esta parte de secuencia que solapa, es decir, al estado que significa que ya llevo tres unos, por tanto me quedo en el mismo estado. Y activo la salida. ¿De acuerdo? Si me hubiese llegado un cero, pues tengo que ir al inicio y empezar a detectar. Y lo mismo en cualquiera de los otros casos. En el siguiente vídeo, lo que vamos a implementar es una máquina que se encarga de dispensar café, ¿vale? Esta máquina suponemos que tiene un precio para el café de 60 céntimos y que acepta dos tipos de monedas, unas monedas que valen 20 céntimos y otras que tienen un valor de 40 céntimos, ¿vale? No, no coincide con la realidad, pero para este ejemplo, pues lo hemos fijado así, ¿vale? De nuevo, lo vamos a hacer con una máquina de Mili y lo que cambia respecto a ejemplos anteriores son las entradas y salidas que tenemos. Por ejemplo, de entradas, vamos a suponer que tenemos una única entrada, que es la moneda que nos introduce. Que puede ser que no nos introduzcan ninguna moneda, es decir, 0 céntimos, que nos introduzcan una moneda de 20 céntimos o que nos introduzcan una moneda de 40 céntimos. ¿Okay? Para las salidas no nos indican nada, así que vamos a tener que tomar algunas decisiones de, de diseño. ¿vale? De entrada necesitaremos saber si hay que dispensar o no el, el café, en qué momento hay que hacer el café. Entonces, para eso vamos a tener una señal C que nos indica si hay que hacer o no el café, que tomará valores 0 o 1. También vamos a tener una segunda señal, yo os digo que el enunciado queda abierto, entonces lo, lo definimos así, que nos va a indicar si hemos de devolver o no el dinero. ¿Y cuánto dinero hemos de devolver? Si hacéis las posibles combinaciones, la única posibilidad que tenemos es de devolver 0 o 20 céntimos, porque de ninguna de las formas podemos llegar a acumular, sin haber dispensado antes café, más de eh, 30, 40 o 50 céntimos adicionales a los 60 céntimos que vale el café. Así que de forma que la máquina, cuando llegue a los 60 céntimos, da el café, y si se ha pasado de los 60 céntimos, da el café y devuelve el dinero. Y nuestros estados, lo que van a significar, tiene toda la pinta, o parece bastante directo, que significan la cantidad de dinero que nos han introducido. Dinero introducido. ¿Vale? Y como hemos dicho, lo vamos a resolver como una máquina de mil Así que vamos allá. El primer estado sería en el que nos han introducido cero céntimos. No tenemos nada de dinero en la máquina. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues si no nos introducen ninguna moneda. Seguimos estando en el, en, en el mismo estado, seguimos habiendo acumulado cero, eh, cero dinero, cero céntimos, y ni devolvemos café, ni quiero decir, ni dispensamos café, ni devolvemos dinero. ¿Qué nos introducen? 20 céntimos. Pues vamos a un estado S1 que va a significar que llevamos 20 céntimos. Con esta transición, de nuevo, ni dispensamos café ni devolvemos dinero. Entonces, las dos salidas van a ser cero. La única posibilidad que nos queda desde, la esta, desde, le, desde, el, desde el estado cero es que nos hayan introducido 40 céntimos, una moneda de 40 céntimos. En ese caso, vamos a un estado S2, que significa que nos han introducido 40 céntimos y, de nuevo, ni damos el café, ni devolvemos ningún dinero. ¿OK? Ahora ya habríamos analizado todas las situaciones para el caso del estado 0, del estado inicial. Pasamos al estado 1. Desde el estado 1 puede ocurrir que no nos introduzcan nada, dinero, de momento, y la máquina se queda ahí, con los 20 céntimos introducidos, por tanto, ni damos el café, ni devolvemos dinero. Podría ser que nos introdujeron una moneda de 20 con lo que llevaríamos acumulado 40 céntimos y pasamos por tanto al estado que significa que llevamos 40 céntimos que es el estado S2 y ni damos el café ni devolve, devolvemos perdón, el, el dinero. ¿Qué pasa en, en la máquina? o en el estado de los 20 céntimos, si nos introducen una moneda de 40. Si nos introducen una moneda de 40, ya tenemos que devolver café. Por tanto, podemos ya volver al estado inicial devolviendo el café. Esto es si nos introducen una moneda de 40. Podemos volver al estado inicial devolviendo o eh, perdón, dispensando el café. C es igual a 1. Y devolviendo 20 céntimos. Perdón, devolviendo 0 céntimos. Porque si nos han introducido 20 céntimos y nos introducen 40 céntimos más, llegamos a tener los 60 céntimos iniciales. ¿vale? Así que tendremos que devolver, dar el café, pero no devolver dinero. Devolveríamos 0 céntimos. ¿OK? Vale. Si estamos en el, en el estado de 40 céntimos y nos introducen 20 céntimos, de nuevo nos han introducido la cantidad exacta, así que café, devolvemos café, café igual a 1 y devolver dinero igual a 0. Me había olvidado poner el caso de que nos introducen 0 céntimos, entonces ni damos café ni damos cambio de vuelta, ni devolvemos dinero. Y por último, desde el estado 40 lo que faltaría es una transición que también va al estado inicial, ...para el caso de haber introducido otra moneda de 40. En este caso hemos sobrepasado el precio. Llegamos a tener 80 céntimos acumulado. Por lo que nos devuelven el café. Y nos dan café, quiero decir. Y nos devuelven aparte 20 céntimos. ¿Vale? Entonces, como veis, la máquina que resolvería este problema... ...es esta de aquí. Os propongo como ejercicio para vosotros... Que compliquéis un poco esta, esta situación y lo llevéis a este extremo, al que eh, siguen costando 60 céntimos la máquina, pero nos introducen 10, 20 y 50 céntimos, ¿vale? Yo no lo voy a resolver, os lo dejo para vosotros planteado para que lo podáis resolver, ¿de acuerdo? Y ahora ya, en este último ejemplo ejercicio que vamos a resolver... Quiero mostrar cómo se resolvería algún un tipo de estos ejercicios con una máquina de humor, ¿vale? Para ello vamos a ver un ejemplo de un sistema de control de semáforos eh, para un paso de peatones. Imaginaros eh, una calle, en la que hay un paso de peatones, pero que está regulado por un semáforo, de estos que los peatones pueden ir, pulsar, pasa un tiempo desde la pulsación y el, el semáforo de los coches se pone en rojo para que los peatones puedan pasar eh, y, sus, y su semáforo eh, se pone en verde, ¿vale? Entonces tenemos dos semáforos, el de coches y el de peatones, y tenemos el, el pulsador de los... De, de los de los peatones para solicitar el poder cruzar, para solicitar que el semáforo se ponga verde, ¿ok? Entonces aquí ya habéis visto que de entradas vamos a tener primero el pulsador de los peatones, ¿vale? Que lo vamos a llamar P, ¿vale? De pulsador, que entonces puede ser 0 si, si el peatón no lo ha pulsado o 1 si el peatón lo ha pulsado, cualquiera de los dos extremos, ¿vale? Tenemos dos pulsadores, como típicamente en estos casos. Luego vamos a tener otra entrada que ya la veréis después el sentido que tiene, ¿vale? Que es la del tiempo en verde para peatones. La vamos a llamar tiempo verde para peatones. Y esta entrada lo que nos va a decir es si ya ha pasado el tiempo que el semáforo, de los peatones tenía que estar en verde o si aún no ha pasado el tiempo, ¿vale? Imaginarlo, tenéis que imaginarlo como un cronómetro, como un contador de tiempo externo a nuestro sistema que se inicializa en el momento que pasa el sistema a verde y desde ese punto de instante de tiempo, pues, por ejemplo, está verde 30 segundos, a los 30 segundos esta señal se activará indicando que hemos llegado al final del tiempo de, de, del semáforo verde para peatones. Así que las posibles entradas a nuestros sistemas también van a ser 0 o 1. Uh, como salidas, ¿qué salidas va a tener nuestro sistema? Nuestro sistema va a tener como salidas, por un lado, el semáforo de coches, SC, que lo llamemos, que la salida puede ser verde, amarillo o rojo. El color en que tiene que estar ese semáforo. Y el semáforo para peatones, que sus colores también van a ser verde, amarillo o rojo. Y luego vamos a tener los estados. ¿Qué van a significar nuestros estados? Nuestros estados van a ser, precisamente, o valga la redundancia, el estado del semáforo, los colores de los semáforos. ¿Vale? O el estado de la circulación, ¿vale? Pasan peatones, pasan eh, coches o ambos parados, ¿vale? En el momento intermedio entre que pasamos de un sitio a otro, ¿ok? Ese sería, mejor dicho, el, el significado de, nos, de nuestros estados, el estado de la circulación. Pues venga, empecemos con ello. Hemos dicho que lo será una máquina de uh, Moore. Así que, el primer estado, supongamos que es el que significa eh, pasan coches. Nuestro estado inicial. ¿Vale? Por tanto, si están pasando coches, ¿cuáles han de ser nuestras salidas? Nuestras salidas son que el semáforo de los coches está en verde y el semáforo de los peatones está en rojo. Y este es nuestro estado inicial, por defecto. ¿Vale? Mientras que los peatones no toquen el pulsador, los coches tienen que seguir pasando y por tanto el semáforo de los coches va a seguir estando en verde y el de los peatones en rojo. Así que mientras que los peatones no hayan pulsado, independientemente de este contador que decíamos, anteriormente, nos da igual lo que pase aquí, porque lo único importante es que puede provocar un cambio de estado es que un peatón pulse el botón, pues nosotros seguimos estado en este estado. El semáforo de los coches está verde, el semáforo de los peatones está rojo. ¿Qué pasa en el momento que un peatón nos pulsa el, el botón para poder cruzar? En ese momento, en ese instante de tiempo, independientemente de la otra entrada, ¿Vale? Esta entrada en este caso tampoco tiene, se tampoco tiene sentido, ¿vale? No, no, no, tiene, no tiene indicación posible. Pues uh, pasamos a un nuevo estado en el que ¿qué tiene que ocurrir. Por cuestiones de seguridad, entre que, en lugar de que se pongan directamente uno, eh, cambien de rojo a verde o verde a rojo, pasan los dos por un estado intermedio. O mejor dicho, solo pasa por el estado amarillo intermedio el de los coches. Entonces aquí... Uh, parados ambos se fijará que tanto los coches como los peatones tienen que parar pero en el caso de los semáforos de los coches se pondría en amarillo y en el caso de las personas seguiría en rojo ¿okay? una vez que ha pasado por este estado automáticamente, después independientemente de que el peatón vuelva a pulsar porque está impaciente o del tiempo este que comentábamos, pasamos a un estado en el que ahora ya los que pasan son los peatones. Pasan peatones. ¿Cuáles son las salidas? Pues el semáforo de los coches tiene que estar en rojo, el semáforo de los peatones tiene que estar en verde. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Estaremos tanto tiempo como nos indique esta señal, como nos indique este, este temporizador externo, que se habrá puesto en marcha justo al llegar a este estado. Cuando hemos llegado a este estado, cuando la señal de, de semáforo de los coches pasa a rojo, en ese instante de tiempo, o la señal de los peatones pasa a verde, se pone ese temporizador en, en marcha, y lo que hace es, mientras que no lleguemos al final, mientras que TVP sea igual a, a cero, ¿vale? mientras que no lleguemos al, al final, independientemente de lo que valga P, da igual que otro peatón venga y pulse, eso no le va a dar más tiempo al, al peatón para poder... no van a tener más tiempo, el tiempo que había era el, el que tienen fijado. Pues mientras que esta señal no se active, nos quedamos aquí en, en que los peatones pueden seguir pasando. En el momento que esta señal se active, TVP valga igual a 1, significará que ha pasado el tiempo en los que los eh, peatones, el tiempo que los peatones tienen el semáforo en verde, por ejemplo, 30 segundos, pues pasado estos 30 segundos, esta señal se activa, da igual de nuevo que otro peatón pulse el botón, no le daría más tiempo, ¿vale? Y lo que tenemos que pasar es por un, por un estado intermedio en el que le dé tiempo a que los peatones que estaban cruzando acabar de cruzar, ¿vale? Así que pasaríamos a un estado en el que paran todos, por decirlo, es similar al estado 1, pero sería un estado distinto, porque en este caso el semáforo de los coches sigue en rojo y es el semáforo de las personas que pasa a estar amarillo, ¿vale? Normalmente no tienen color amarillo, sino que parpadean, pero bueno, eso a nivel de implementación nos daría igual. ¿eh? Así que, semáforo de los peatones está en amarillo. Y justo después de haber pasado por este estado y haber estado ahí un instante de tiempo, pues ya, independientemente de la entrada P y t de TVP, volveríamos a estar en el estado de que están pasando los coches, donde se pondría en verde el semáforo de los coches y se pondría en rojo el semáforo de las personas. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto ya habríamos acabado este conjunto de, de ejemplos, ¿vale? Cuando vayamos haciendo más ejercicios de, de implementación, de síntesis, de sistemas eh, secuenciales, vamos a ver otros ejemplos y vamos a tener que hacer las, los diagramas de estado. Así que iremos practicando, ¿vale? Pero ya os dije que es un proceso mmm, un poco eh, subjetivo, entonces lo mejor es ir practicando mucho para coger soltura a la hora de modelar un sistema eh, secuencial con este tipo de herramientas, con, con los diagramas de estado, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.